Bueno, ahí estamos grabando, es viernes, eh, viernes tranquilito para hablar con mis alumnos. Estoy con este, Luis Galván, que me preguntó, bueno, me platicó de un proyecto de empezar un podcast, ¿no? Entonces, a ver, coméntanos qué, qué onda y en qué te podemos ayudar. Sí, eh, justo ya tiene un rato que tengo esta idea de arrancar un podcast. Eh, me, me gusta mucho la parte de interactuar con otras personas, captar distintas perspectivas, etcétera, y más enfocarnos hacia un tema es específico, ¿no? Eso me me llama muchísimo la atención. Y eh, pues bueno, ahora sí que tengo bastantes dudas porque pues sí, si una cosa es la idea y otra es ejecutarla. ¿no? Entonces, eh, sí quisiera como aterrizar bien, bien, bien qué es lo que se requiere de, de inicio o al menos eh, para poder iniciar y ya conforme vaya pasando el tiempo pues ir perfeccionando ciertos detalles de, tanto de herramientas, de equipos, software, todo lo que se ocupa eh, para... Para poder llevar a cabo todo esto. Y pues bueno, ya poder... Este, sí digamos, hacerlo poco a poco, ¿no? Uh -huh. De lo que me platicaba, se supone que... Bueno, lo que entendí es que es un proyecto para hablar sobre música y tener invitados como para que te recomienden tanto música, algunos recuerdos de que vivieron, experiencias, eh, alguna, no sé, algún autógrafo, alguna cosa que tengan por ahí... Eh, y pues de lo que había sondeado también es hablar, por ejemplo, con maestros sí, como yo, Favela, este Salvador de Sala de Audio y otros otros cuantos, ¿no? Sí, exactamente, o sea, eh, lo que me he dado cuenta es que, por decir, al menos en mi círculo social y familiar cercano, obviamente, eh, me he dado cuenta que muchísima gente pues no sale de escuchar casi siempre lo mismo, ¿no? O yo hace muchos años, yo era así, por ejemplo, yo crecí escuchando Kiss, uh, Michael Jackson, etc. Para mí, pues era lo, más, lo máximo. Eh, pocos años después, empecé a escuchar que Metallica y dos o tres bandas contadas, pero yo no salía como de ese, de ese círculo, ¿no? Eh, okay. Ya para cuando conozco a, por ejemplo, el papá de mi novia, que pues, también tiene infinidad de, de discos y muy, muy buen material que tiene... Este, pues, fue que yo me empecé a interesar en escuchar más bandas, ¿no? en escuchar más música, y él mismo me decía, pues, no todo es esto, es todo, amplía tu panorama y escucha más, más bandas, y, y fue lo que empecé a hacer y la verdad es que quedé pues, maravillado, ¿no? y más que, pues incluso, parte de, de la razón por la cual ahorita también estoy organizando en sala de audio y esta carrera, es porque pues, digo también me apasionan los conciertos, los festivales, y, y en vivo he escuchado muchísimas bandas que hoy en día, pues sí, forman parte de mi playlist, ¿no? Entonces también platicando con muchas personas, luego me dicen, oye, ¿ya escuchaste tal banda, etcétera? Pero son muy contadas esas personas, ya las, eh, la gran mayoría se escuchan como que, eh, no me gusta decirlo así, pero lo más comercial, lo que suena más en el, en el, en el momento. Y uh -huh. ya que yo les digo, oye, pues ya, escucha otra cosa, o cámbiale de, de, de, de estación, o o busca de más, pues sí se sorprenden, e incluso me ha tocado eh, yo mismo recomendar más bandas, ya sea nacionales, internacionales, de cualquier tipo de género, y pues sí terminan como gustando, eh, y justo eso también es lo que a mí me llama la atención, ¿no? eh, creo que no hay persona a la que no le guste la música, y no hay persona que tal vez no tenga, eh, tal vez un recuerdo con alguna canción, o ya sea bueno, malo, triste, eh, muy, es, muy, es muy emotivo poco, el asunto, ¿no? O sea, siempre eh, lo recuerdo. Vemos personas. Los recuerdos, los recuerdos hacen que Exacto. algo sea más emotivo, ¿no? Y, y que lo recuerdes con más fuerza por tanto cuestiones de sentidos, olfativas, auditivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Exacto. Exacto. O sea, es como la idea de, de, del proyecto. Y pues así mismo, eh, pues igual creo que habemos personas que sí tenemos uno un otro otro... Eh, ya sea disco, playera, boleto de algún concierto, foto, autógrafo, cualquier cosa, que consideramos especial y, bueno, al menos a mí en lo personal me encanta compartir ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, eh, esa emoción que denota eh, cada uno de estos artículos, que para muchas personas que no entienden el valor, pues sí sería como pues, un, una raya, un autógrafo, ¿no? O un disco, pues consigues bastantes discos en cualquier lado, ¿no? Pero claro. para los que en verdad nos apasiona la música, creo que sí es algo que sí es padre conocer este tipo de, de artículos, fotos o cualquier experiencia, y pues bueno, o sea, al menos imaginar cómo pudo haber sido el momento, ¿no? Muy bien. Digo, y también de lo que me platicabas va más hacia video que hacia audio, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, o sea, eh, mira, manejarlo de ambas maneras. Entonces, eh, también por eso es que me acerté contigo, para, para saber por dónde se, se puede ir to, tomando el camino. De lo no. que te dejé de tarea, bueno, si, si dedicaras solo a hacer audio, yo te recomendaría Spreaker como una de las plataformas para subir audio. Eh, Spreaker no permite subi subir video, entonces también otra, otra estrategia que recomiendo mucho es abrir un canal de YouTube, que bueno, por un lado es gratuito, pero hay que subir buen contenido y puedes refritear o puedes reutilizar contenido. Digamos, subes algo al canal de YouTube, lo planeas de tal forma que también se pueda escuchar solamente el audio y el audio lo pones en Spreaker, ¿no? Eh, ah, en cuestión de edición de video, ¿qué manejas normalmente o tienes alguna idea de qué software podrías utilizar? Eh, la verdad es que no, estoy, me considero completamente en ceros <ríe> en toda esta cuestión. Eh, la finalidad también es, pues, aprender, ¿no? El aprender de distintas herramientas, saber cómo ocuparlas. Y en algún momento si también me toca apoyar a alguien más, eh, pues, adelante. Okay. una de las cosas importantes, digo, ahorita lo, lo notamos un poco, hace rato antes de empezar a grabar, eh, te, te preguntaba si sí. tenías otro micrófono. Eh, si vas a hacer entrevistas como estas, eh, una la conexión de internet tiene que estar bien robusta y la otra conviene tener algún micrófono, entre más cerca puedas tener el micro a, a la fuente mejor, ¿no? En este caso ahorita traigo esta diademita, normalmente uso este otro micro, me vamos a cambiarle. Aquí está este otro micro que suena diferente, este suena un poquito más silencioso. Pero la bronca es que tienes que estar siempre cerca de este micro, ¿no? Si te alejas, pues ya valió queso. No. Entonces tienes diferentes alternativas. Pueden ser micrófonos USB muy sencillos, un micrófono que vaya directamente a la compu. Eh, eso ayuda mucho para eh, la comunicación. Entrevistas así, pláticas por Zoom, se pueden grabar dentro de Zoom. Te da una calidad decente, Zoom te da una calidad decente. No puedo decir que es muy alta, pero suficientemente decente para hacer un streaming. Entonces... Eh, si quieres, platicamos un poquito de lo que yo sugeriría, por dónde sugeriría empezar. ¿no? Ah. Compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, mira, eh, si vas a editar video, yo te recomiendo bajar el DaVinci. ¿okay? Es una herramienta gratis, muy poderosa. Yo justamente estoy aprendiendo a usarla. Ahorita están en el Resolve 17. Es una herramienta que tiene muchas cosas de audio, de video, de corrección de color y demás. Y tienes dos variantes, el DaVinci Studio que cuesta 300 dólares y el DaVinci Resolve normal que es totalmente gratis. Y además de ser gratis es una herramienta tremendamente poderosa para hacer edición de audio. Hay muchos tutoriales en YouTube en donde te enseñan a, a editar y hacer cosas, pero es una herramienta fabulosa. Sí se recomienda tener una compu con mínimo 16 GB de RAM eh, y otras cosillas, ¿no? Luego otra herramienta por aquí que seguramente viste por ahí en alguno de los videos que te mandé es el StreamYard. Esto también es una herramienta gratis con la que puedes hacer streaming a Facebook o a YouTube o a otras herramientas, ¿no? Otras redes sociales. Eh, la cosa interesante de esto es que aunque te puedes loguear y puedes crear una cuenta, esto lo puedes usar sin una cuenta. Pones tu email y si quieres hacer un stream, te mandan un código, abres el código y tienes como una interfaz. Aquí se ve esta interfaz en donde tienes... Eh, la cámara y tienes tu desktop y puedes compartir estas cosas. Si estás en, en la versión gratuita, no puedes grabar. Digamos que solo puedes transmitir, no se graba directamente en tu compu. Pero no importa porque puedes mandar a Facebook o a YouTube o alguno de estos elementos, ¿no? Entonces esta es una herramienta muy buena. Por ahí también, si esto termina en un video de YouTube, en las ligas casi siempre pongo un link en donde obtienes un descuento. Este tiene también la versión de paga. La versión de paga cuesta, según yo, cuesta 20 dólares. Vamos a ver aquí. 20 dólares mensuales. Yo no te recomiendo empezar con la prueba de, de 20 dólares. Empieza con esta. ¿Ok? Puedes compartir pantalla, puedes poner banners abajo, puedes ver los comentarios de las redes sociales o de la red social en la que estés. Si ahorita estuviéramos transmitiendo en Facebook, verías los comentarios de Facebook y tú los puedes agregar o no a la pantalla. Puedes tener hasta 6 participantes. Puedes cambiar el color de tu, de tu branding. Puedes usar pantalla verde si quieres y puedes hacer streaming a donde quieras, pero solo a uno, ¿ok? O a Facebook, o a YouTube, o a LinkedIn, o a Periscope, o a Twitch, ¿ok? Si necesitas hacer streaming a más de un lugar, hay otras herramientas, pero esto está diseñado para hacer streaming solo a un lugar. Si esto no fuera suficiente, puedes suscribirte y pagar 20 dólares no, este, mensuales, o este pagar un, una cuota anual para que salga un poquito menos caro o más barato, eh, y aquí si tienes streaming ilimitado puedes meter hasta 10 participantes poner tu logo y otras cosas entonces para empezar yo te recomiendo esto de hecho ni siquiera tienes que crear una cuenta con que pongas tu email lo empiezas a probar y haz de cuenta que si tú me entrevistaras a mí tú te metes aquí a StreamYard me mandas un link y lo único que tengo que hacer es abrir ese link en algún browser que esté basado en Chromium puede ser Chrome o puede ser Firefox o puede ser Edge o alguno de estos browsers modernos que pueden trabajar con eso creo que con Safari no jala pero básicamente yo entro ahí, conecto mi cámara, conecto mi micrófono y ya estamos. ¿no? Muy práctico. Muchos de los streams que he hecho en Facebook los he hecho con esta herramienta. Y la verdad es que está padrísima. Luego tenemos... Dime. ¿Tiene límite de tiempo de spendia? ¿Qué, perdón? Eh, ¿Si ¿sí hay alguna restricción con el tiempo de transmisión? Ah, creo que no, por lo menos no inicialmente. Eh, si tienes, por ejemplo... Aquí un límite de 20 horas por mes en el plan gratis. Ok. Pero digo, 20 horas al mes sería, si pensamos en días de la semana, no fines de semana, sería transmitir una hora diario. Yo dudo que se te acaben, ¿no? por lo menos inicialmente. Si ah. Ajá. Si necesitas más de esto, pues sí vale la pena invertirle, ¿no? Esto del RTMP son destinos que tú puedes tener como una liga especial para que esto se transmita. Entonces esa liga se transmite a otros lados. Y para eso hay, por ejemplo, esta cosa que se llama Restream.io, que también ahí sí tienes que crear una cuenta, pero básicamente esto lo que hace es darte la posibilidad de que tú transmites a un lugar, que es este Restream, y Restream lo que hace es redistribuir este contenido a dos o más lugares. Creo que en la versión gratis, ahí tengo que checarlo, pero en la versión gratis que creo que puedes transmitir a dos fuentes al mismo tiempo. Entonces, si tú quisieras hacer un stream desde StreamYard, pero no tienes la versión de paga, para hacer por bueno, tu Facebook y YouTube al mismo tiempo, podrías mandar de aquí a Restream y desde Restream distribuir a dos lugares. Uh -huh. okay. Ahora, realmente, o sea, depende cómo lo veas, tú podrías transmitir, por ejemplo, a YouTube y luego ese video, pues sí se puede descargar de YouTube y volver a subirlo a otro lugar, ¿no? que empieces a sondear en qué... ¿En qué circunstancias te podría funcionar más? ¿Tú estás usando Windows, verdad? ¿O estás en una Mac? Eh, no, aún, aún no me alcanza para la Mac. Okay. Sí, me... Bueno, esto, digo, yo, yo sé que tal vez este, es ponerle sal a la herida, pero hay un, este, un programa muy bueno que se llama iCam e Live. Solo funciona en Mac, pero también es para evaluarse. ¿sí? Eh, y ahorita vemos otras alternativas. ¿no? Si vas a hacer algo de video, yo sí te recomiendo empezar a ver flujos de trabajo de video eh, pensar en el look de la cámara, el tener una cámara que más o menos jale bien. Yo en este caso estoy transmitiendo con una Logitech, una C920. No es la gran cosa, pero no está mal tampoco. Eh, es una cámara muy, muy, muy popular. Vamos a buscarla aquí. De hecho, esta es tan popular que ahorita con la pandemia, pues ya no la puedes encontrar tan fácilmente en, en Amazon. Está agotada esta cosa, ¿no? Es una cámara de aproximadamente $1,400, $1,500 pesos. Hay alternativas, muy buenas alternativas. Si quieres, luego te mando links de, de esto. Ahorita se me fue el nombre, pero pues vamos a buscarlo aquí, a ver. Um, chip. A ver, vamos a ver. Hay, hay algunas cosas en Amazon que te dan pues, un rendimiento más o menos parecido, uh -huh. Pero esta es una garantía de calidad. O sea, la cámara de Logitech, la 920, es como un clásico para eso, ¿no? Entonces, esa cámara que tú tienes no se ve mal, se ve bien, nada más tienes que cuidar bien el fondo, lo tienes bien cuadrado, toda la cosa. Si cuidas un poquito el audio, puedes mejorar muchísimo el el que, el, que el stream sea mejor. Esta compu en la que estás, ¿está conectada por Wi-Fi o por cable? De momento por Wi-Fi. Ok. Pero ya, ya conseguí el cable, y nada más tengo que hacer como algunas perforaciones en las paredes. <risa> Entonces, siempre conviene conectarte por cable. ¿Por qué? Porque tienes una conexión mucho más segura, no es tan vulnerable, eh, o tienes que ver si, por ejemplo, Wi-Fi puede ser a 5 GHz o puede ser a 2.4 GHz. Si tienes la, la conexión de 5 GHz es más rápida, pero de la distancia es mucho menor, entonces también tienes que cuidar esos, esos detallitos, ¿no? Ah. ¿Qué otra cosa te iba a mostrar? Eh, ¿OBS? ¿Has oído hablar de OBS? No, no, eso sí no. OBS es muy famoso, Open Broadcaster Software es un software gratuito, gratuito, ¿ajá? en el que puedes trabajar en todas las plataformas Windows, Mac y Linux. Te sirve para hacer streaming, te sirve para grabar, te sirve para poner plecas, para poner animaciones, hacer un montón de cosas. Es un poquito complicado entenderle al principio, pero es open source y tú lo puedes modificar como tú quieras. Entonces también valdría la pena que te familiarizaras con esto porque es un software que muchísima gente utiliza, ¿no? También habría que definir en dónde quieres transmitir, si va a ser principalmente YouTube o Facebook o Twitch. Yo sugeriría empezar en YouTube. O sea, no tendría nada de malo empezar un canal de YouTube y empezar a subir contenido. De ese wow. contenido que en un año te va a dar pena, decir, ¡Chin! ¿Por qué hice eso? ¿No? Y, y se ve y se, se oye horrible. Pero el chiste es que se vaya viendo un progreso a lo largo del tiempo, ¿no? OBS es una de las herramientas más poderosas que puedes conseguir. A mí en lo personal no me encantó trabajar con OBS porque funciona muy bien en una máquina Windows y yo no tengo Windows. Tú tienes la ventaja que si tienes Windows, entonces esto está perfectamente bien y es mucho más eficiente en Windows que en otras herramientas. Si vas a trabajar con esto y estás trabajando en Windows y quieres una versión un poquitito más light, que no tiene todas las... Sí tiene casi todo, pero no está tan, digamos, complicado en la parte de la interfaz... Eh, está el Streamlabs OBS. Uh -huh. es un, no es el mismo prog programa, pero es una versión como, digamos que usaron el código de, de OBS y lo simplificaron un poco para que la interfaz sea un poquito más amigable. Ok. Este programa no existía para Mac, ahora ya lo tenemos en Mac y está bastante bien, o sea, te permite poner diferentes fuentes, conectar tus cámaras, conectar tu pantalla, hacer plecas, hacer un montón de eh, parafernalia visual para agregarle cosas. Incluso puedes poner los feeds directos de algunas cosas. No lo he hecho, pero tengo entendido que con un plugin, tanto OBS como Streamlabs, puedes transmitir a dos o tres o más fuentes al mismo tiempo. Okay. Uh -huh. Pero para eso sí necesitas una buena conexión de Internet y no solo de bajada, sino también de subida. Entonces tu Internet depende si es con Infinitum o con Total Play o con Easy o con quien sea. Normalmente a los clientes de, digamos, casa nos venden un servicio que es asimétrico. ¿no? Entonces lo que tienes es mucha velocidad para bajar cosas y muy poca velocidad para subir cosas. Yo en mi caso eh, tenía Total Play, tuvo sus fallas y no estoy 100% a gusto con Total Play, pero prefiero Total Play a Telmex y otras cosas, y decidí adquirir el programa simétrico, pero es un programa de negocios, entonces tengo 40 megabytes de bajada y 40 de subida. Eso me ahorra mucho tiempo a la hora de subir archivos al internet, pero eso solo son planes comerciales, entonces, o planes, digamos, de empresa, lo cual implica pues, un costo un poquito más alto, pero en mi caso sí valió la pena, ¿no? Ah. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, DaVinci como primera opción, o sea, ponte a estudiar DaVinci y así tú pido, ponte a buscar tutoriales, bájate el programa para que empieces a hacer cosas de edición sencillas. Eh, si vas a hacer puro streaming, StreamYard es una posibilidad, porque con StreamYard puedes hacer las, las transmisiones en vivo como esto, no, esto lo estamos grabando, pero esto podría estar sucediendo en vivo. Y se ve muy bonito, o sea, la verdad es que se ve súper bonito el StreamYard, por ahí tengo un tutorial de puro StreamYard para que le echen un vistazo y puedan ver lo que se puede hacer y no, de hecho en una de, de las grabaciones agarré a uno de mis, eh, de mis amigos, alumnos, colegas, que estaba del otro lado, entonces veíamos lo que él veía en su cámara y lo que yo veía en mi pantalla y estábamos como más o menos mostrando lo que se ve de cada lado, ¿no? Eh, todas estas dos son gratuitas. IO, eh, el Restream, yo esto lo dejaría como pendiente, ¿sale? Si vas a usar OBS o, o Streamlabs este, stream OBS, tal vez no necesitas el, el Restream porque puedes mandar directamente con un plugin desde acá, ¿no? Ahora, esto está bien padre, pero de contenido, ¿no? El contenido ya lo tienes pensado, quieres hablar sobre temas de música, sobre... Pues es, un, es una excusa para hablar de un tema, ¿no? En este caso es la música. Eh, y pues si les das cuerda a tus invitados pues ya está, o sea mira por aquí tengo uno de mis discos favoritos a ver si se llega a ver Message in a Box de Police no tiene los cuatro discos bueno con toda la recopilación de Police esta es una de mis bandas favoritas y pues si nos das cuerda pues tienes para que nos echemos a andar fácilmente no sin broncas Exacto. por lo que te conozco creo que eres muy bueno conversando entonces pues eso también ayuda muchísimo para llevar una conversación y pues lánzate, o sea, lánzate a hacer un programa piloto. Eh, a mí lo que me pasó con el podcast era que sugiero mucho que aprendas a editar, que trabajes la edición... Por ejemplo, con esto, iCam e Live, eh, yo descargué este programa, fui de los usuarios beta, me costó 30 dólares la versión completa. Luego, estos ingratos empezaron a cobrar rentas mensuales. Yo no tuve que pagar por los 30 dólares, seguí pagando, digo, seguí trabajando con esto, pero llegó un momento en que yo ya no tenía la versión Pro, y con la versión Pro puedes hacer un montón de cosas muy similares al OBS. ¿okay? Esto es como un programa de transmisión con un switcher, con cámaras, puedes tener invitados y demás. Eh, tal vez una de las limitantes no no es no, pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que los invitados de aquí tienen que conectarse por Skype ¿ok? en cambio si tienes Zoom y tus invitados también tienen Zoom pues graba en Zoom no no uses otra herramienta no no tiene sentido usar otra herramienta pero sí, tanto en, dime ahí también tenía una duda porque tengo entendido que Zoom eh, si no pagas algún tipo de, de costo tiene eh, un tiempo determinado no, nada más. 40, 40 minutos 40, okay. uh -huh. entonces hay un alumno de sala de audio eh, que tiene un canal bastante exitoso y le dio la vuelta a esto y tal vez me van a censurar por decir esto él usa OBS ¿okay? uh -huh. entonces hace cuenta que enlaza la entrevista empezamos, hablamos y poco antes de los 40 minutos que le llega un mensaje de que tu enlace se va a acabar en 10 minutos en OBS uh -huh. tiene un comercial listo, un video preparado, ¿sale? Pasa del switcheo de la pantalla, apaga todos los invitados, pasa al comercial, ¿ok? Y mientras está el comercial, les vuelve a mandar la liga a los invitados para que se conecten a otra liga de Zoom. Termina el comercial y están de regreso todos como estaban originalmente, ¿no? Ahora, en Zoom, si es una plática uno a uno, no tienes límite. No pasa nada si te tardas más de los 40 minutos. Entonces, si tú y yo quisiéramos platicar, podemos tardarnos una hora, dos horas, no importa, porque el Zoom te permite hacer eso sin broncas. Uh -huh. Déjame nada más mostrar aquí lo del speaker. Si fuera un podcast nada más de audio, esto para mí es la mejor herramienta que hay de podcasting. Uh -huh. Te permite conectarte a todo. Eh, obviamente, si vas a hacer un podcast y por ahí hay otros videos que tengo que, que pueden checar, pero... Si vas a hacer un podcast, tienes que estar en iTunes, en Apple Podcast. Tienes que estar ahí, no hay de otra. Tienes no. que estar en YouTube, tienes que estar en eh, iHeart, tienes que estar en Spotify. Las dos más grandes son Apple Podcast y Spotify. ¿okay? Desde aquí tú puedes enlazarte y también esta cuenta puede ser gratuita. La cuenta gratuita te da, creo que tres, cinco horas. No me acuerdo si son cinco horas. Es que lo van cambiando luego. Planes y precios. Vamos a ver aquí. Pero lo último que supe es que puedes tener múltiples podcasts y puedes grabar o te puedes almacenar hasta cinco horas de contenido, que es bastante, ¿no? cinco horas es muy bueno. Tienen una herramienta, un software con el que puedes, aquí mira este software que también lo, lo menciona en otro programita, pero tienen un software con el que puedes hacer como una especie de mezcla de audio. Tienes tus fuentes de entrada, tienes tus, eh, puedes meterle plequitas, puedes invitar a tus personas a través de Skype. Skype es muy bueno con sonido, tiene... Muy buenos algoritmos para el sonido. Eh, y pues bueno, tienes que pensar muy bien cómo, cómo enlazar el audio. ¿no? Y ahí mi recomendación tal vez más que qué equipo comprarte se empieza con lo más sencillo que puedas. ¿no? Tal vez lo más sencillo es empezar a transmitir en Instagram. No lo sé, y hacer el podcast en Instagram. Abres tu Instagram, conectas al otro y ya estás, no tienes bronca. no Es formato vertical que te limita que no puedes redistribuir eso en Facebook y en otros lados o en YouTube. Pero, pues tienes que evaluar cuál sería el, el, digamos que el medio más adecuado. Para lo que yo creo que sería, debería ser YouTube. Pero también no sé, porque puede ser que Instagram te dé mucho más éxito que YouTube. Entonces también tienes que empezar a probar un poquito eso. Claro, sí, porque mi idea principal es eh, atacar lo que es YouTube, obviamente. Eh, por, por lo mismo, ¿no? Si se busca que muestren artículos que, de, de bandas o música o algo así, pues sí es importante pues, verlo, ¿no? O sea, no nada más con escucharlo porque lo imaginas pues, es como lo mismo. O sea, que también quiero tratar esa parte, pero pero, pero, por eso. pero hay una gran desventaja O sea, tú no puedes poner música en un canal de YouTube porque te van a tumbar el video, te van a acusar de plagio, te van a censurar tu canal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, la idea no es eh, transmitir como tal música, eh, eh, por lo mismo, ¿no? De derechos de autor y todo ese tema tan complicado. Pero sí, eh, igual quería ver contigo qué se podría hacer para tener, aunque es algo de, que pueda ser de fondo, y que no pueda interferir eh, tanto este, esta problemática, ¿sabes? O sea, para hacerlo tal vez no tan... apostarle el 100% a la voz, y tal vez tener un, algo de fondo, algún sonido de fondo, eh, muy terno aunque sea, pero que vaya a al, al tema. No ¿Tú has, si usado, has usado Discord? No. No. Échale un vistazo también a Discord. Se usa mucho entre gamers para poder tener un canal de audio abierto. Mientras estás jugando, tienes un canal de audio abierto para comunicarte. ¿no? Pero Discord hace mucho más que eso. Entonces, eh, una alternativa... Pues estoy pensando en cosas muy esotéricas y locas, ¿no? Pero quieres hacer un club exclusivo y estás hablando conmigo sobre Police o sobre Dire Straits o sobre bandas así muy muy este, de ruquitos como Jethro Tool, eh, como King Crimson y esas cosas, ¿no? En especial bandas de rock, jazz, eh, yes, The Who, este, vaya, de ahí nos podríamos seguir, ¿sale? Podríamos previamente armar un playlist en Spotify. Vamos a suponer que armamos un playlist en Spotify o yo te armo un playlist y esa es parte de la negociación. Oye, ármate un playlist y hablamos de tu playlist. Tú me preguntas a mí y hablas de mi playlist mientras lo escuchamos, pero no lo escuchamos aquí. Lo escuchamos en un canal paralelo. ¿No? Entonces eh, podría ser que tú desde tus audífonos estés escuchando mi playlist. Yo también lo esté escuchando y podemos escuchar la misma canción y comentar cosas de un canal de audio que no se está escuchando en la, en la transmisión pero que sí está funcionando por ahí la otra es invitarlos, mira, si le das playback a la canción de Every Breath You Take de Police, que fue un clásico ¿no? vamos a ponerle play ahorita y bueno, lo hacemos así como el play diciéndoles, no, no estamos oyéndolo pero si le das play ahorita en este momento eh, y empiezas a comentar la rola ellos tienen que escuchar esa rola mientras ven tu programa o puedes tener eso en un stream paralelo de Discord o en un stream paralelo de otra cosa ¿no? que pueda funcionar al mismo tiempo. Si es información interesante, okay. no importa que estemos escuchando la música de fondo. ¿No? Sí, claro, claro. Eh, yo he tenido este situaciones muy incómodas en donde he hecho diseños sonoros que cuando las haces para un cliente, aunque tú los hiciste, en realidad no tienes los derechos de autor de ese diseño sonoro. Entonces no los puedes usar, no puedes usar tus propios materiales en, el, eh, en un canal... Eh, propio, ¿no? Entonces, hay mucha música Creative Commons Cero, que no creo que sea el caso de tu canal, ¿no? Pero últimamente en mi canal he estado subiendo varias rolitas de Creative Commons Cero, que básicamente buscas ese cero en, eh, en YouTube o en, en... Sí, puede ser en YouTube o en, en Google, y te van a aparecer rolitas que no tienes que pagar derechos. Hay diferentes maneras de generar esto con Creative Commons o de buscar música libre de derechos, pero pues en este caso, si quieres hablar de bandas y de... Eh, pues de cosas similares, ¿no? Mira, dame un segundito. Bueno, no, este lo dejamos para otro día, pero tengo un libro que se llama Who's Who in Rock and Roll. Entonces también puedes hablar de justamente esa parafernalia, libros, discos que te hayan autografiado, gorras, playeras, eh, vivencias, eh, anécdotas chistosas, ¿no? Cosas chismes ahí de vecindario y demás. Eh, todo eso ayuda como para sentar las bases, ¿no? Te podrías poner a investigar sobre la producción de un disco y, no sé, por ejemplo, eh, ver qué tienen en común las guitarras de los Héroes del Silencio con las guitarras de Pink Floyd, que son dos bandas totalmente diferentes, ¿no? Pero tal vez hay algo en común en la producción de las guitarras y los delays y los flangers y otras cosas que se usan dentro de esas guitarras. Y te puedes meter en rollos muy geek y el chiste es que empieces, ¿no? Empieza subiendo un video y luego otro y otro y otro y otro y probablemente te convenga hacer algo que puedas producir en vivo. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es casi una producción en vivo, no tiene mucha postproducción. ¿no? No. Si el audio no está de la de primera calidad, bueno, no es tan importante porque el contenido es lo importante, ¿no? Yo no sé si esto le puede ayudar a alguien cuando lo escuchen después, pero si tú me diste chance de grabar esta plática y la subo a mi canal de YouTube y alguien tiene dudas de un podcast o de estas cosas, porque te, a, tú me preguntaste y también te mandé ligas a otros videos, ¿no? Si no. en este video contestamos cosas que no se han contestado en los otros videos, este es un video complementario a los demás y tal vez a la gente le ayuda, ¿no? Le sirve. Y entonces, no. si tú haces algo similar y empiezas a subir contenido frecuentemente, tienes que definir una rutina, una, un programa y decir, a ver, voy a subir un video cada 15 días o voy a subir no. un video cada semana o todos los viernes o todos los jueves o todos los... Y tú vas definiendo una rutina y trata de cumplirla por lo menos, no sé, unos dos meses. Uh -huh. y si vas a sacar un programa semanal, son ocho programas los que tienes que hacer, entonces empieza a producir por lo menos cuatro de esos programas, y empieza a programarlos un viernes, y luego el próximo viernes otra vez, y el siguiente viernes otra vez, y no caigas en la tentación de ponerlos todos la misma semana, porque te vas a quemar, y no te va a dar tiempo de seguir produciendo, ¿no? eso es lo que a mí me ha pasado frecuentemente, entonces la consistencia creo que sí es importante Y aquí es un consejo para mí mismo De que hay que ser constante, sí Y trata de evitar esta tentación de, no sé Sacar un programa y en safe entregar el siguiente Y en safe el siguiente, y en safe el siguiente eh, Trata de tener un, un colchón de, no sé, cuatro, cinco, seis programas o sea, Se recomienda tener uno o dos meses de colchón ¿no? Claro Ok, oye, y por ejemplo, también tienes la duda de eh, En cuanto al equipo, o sea, es decir Ahorita obviamente por la pandemia es muy complejo hacer una grabación pues, con la persona a un lado ¿no? por, por lo mismo de, de, de los lineamientos que ya de salud ya, ¿no? entonces ese, ese tema pero ya una vez que se lleve a cabo la verdad es que o sea, desde ahorita también mi idea para tal vez un mediano o largo plazo, pues ir armando el equipo necesario, ¿no? o sea, de considerar desde cámara, micrófonos eh, interfaces, etcétera, pero pues vamos ahorita también un factor importante para invertir de inicio, entonces de esa manera, ¿cómo, qué alternativa se podría tomar? Porque por ejemplo he visto en no sé páginas de, de compras por internet, como Mercado Libre, eh, micrófonos tal vez de condensador que parecen ser muy baratos, que ya incluyen hasta el brazo, incluyen el cable, etcétera, pero la verdad es que no me he animado a, a comprar uno de esos porque yo tengo mucho la duda de cómo sé si un micrófono de esos que, que Ahorita, hasta lo que ahorita llevo en, mis, en clases de sala de audio entiendo que pues sí eso es necesario o tal vez sería coherente considerar para un micrófono de condensador obviamente un phantom power y las interfaces de audio etcétera todo ese tipo de cosas entonces eh, qué qué tipo puedo considerar ahorita que no me resulte una inversión así como tan tan exagerada o un poquito más a las posibilidades o qué alternativas poder considerar para para que no sea una limitante. Ok. Te voy a confesar algo. Las veces que yo grabé programas en vivo con personas en el mismo cuarto. Pues me llevé mi grabadora, un H6 de Zoom. Déjame volver a compartir pantalla. Todo esto también seguramente ya lo viste en otro de los videos. Pero vamos a poner aquí Zoom H6. Es una grabadora muy famosa. Muy práctica, muy versátil. Ajá. Eh, esta es una opción. Vamos, de hecho, a entrar a la página de Zoom directamente, Zoom Corp. Aquí está. Eh, aquí siempre pide cookies, eh, Allow Selection. Vamos a ponerle como si estuviéramos en Gringolandia. Eh, una de las nuevas cosas que tienen estos cuates es la Pod Track 4, es una grabadora para grabar podcast de cuatro canales. Tiene una entrada de cable para conectar tu, tu celular y, y hacer entrevistas. Digo, he hablado mucho de la L8 que tengo aquí con la que estoy transmitiendo en este momento. Por ahí pueden ver los otros videos si quieren. Pero esta es como una versión más pequeña. En vez de que tenga eh, tantas entradas como la L8, esta tiene solo cuatro entradas. Y está buenísima esta cosa. Buenísima. Eso podría ser una... Posibilidad, porque es interfaz, es grabadora y tiene varias cosas, es muy portátil, tienes cuatro canales, cuatro entradas XLR, tienes una entrada, bueno, tienes cuatro salidas de audífonos, que eso es bien, bien, bien importante. Si, por ejemplo, tú y yo estamos en el mismo cuarto y estamos hablando y yo no sé cómo funciona este micrófono y el micrófono está viendo para allá y yo estoy hablando para acá, no me entero que el audio está entrando mal a la grabadora. Y si tú estás controlando la grabadora y estás escuchando, pues me tienes que decir acá a rato, oye, voltea a ver al micrófono, no voltees para acá. La ventaja de tener una cosa como esta es que puedes girar hacia cualquier lugar, pero pues obviamente no se oye la diferencia. Aquí, por ejemplo, si, si yo giro para acá y de repente volteo a ver a este lado, pues ya no se escucha igual, ¿no? Entonces, oh. la, la ventaja de tener a los asistentes o a tus invitados con un audífono... Te ayuda a que ellos mismos escuchen y si están hablando muy bajito, que hablen más fuerte o si están hablando muy fuerte, que le bajen tantito. y Entonces tú puedes controlar cosas aquí y puedes grabar y puedes transmitir y puedes guardar y puedes además conectar tu celular y hacer llamadas y mandar invitados a tu celular. Los invitados escuchan todo lo que se está mezclando acá y todo lo que sale. ¿okay? Es una herramienta muy versátil, entonces yo te sugeriría, si vas a comprar algo, cómprate algo que sea lo más versátil posible. ¿no? La H6 de Zoom también es muy versátil porque es grabadora y además puede funcionar como interfaz, pero no al mismo tiempo. Depende mucho del presupuesto que tengas, pero lo que te iba a decir es, el gran secreto es que es más fácil grabar a distancia que grabar en el mismo lugar. Porque si tú y yo estamos, vamos a suponer en circunstancias normales a menos de dos metros de distancia. Uh -huh. De todas formas, mi voz se va a meter a tu micrófono y tu voz se va a meter a mi micro. Y luego en postproducción vas a tener que invertirle mucho tiempo en limpiar eso y en ajustar cosas. Y en mi podcast de audio, a veces, por ejemplo, si era una entrevista como estas es de dos personas y la entrevista duraba una hora mínimo, le voy a tener que invertir dos horas a la edición mínimo, entonces ya nos tardamos una hora en, en grabar, más dos horas de edición más lo que tardas en subirlo más lo que le pones musiquita de fondo y todo el rollo, tienes que elegir si quieres hacer eso, que está bien, es una buena alternativa, o si prefieres hacer algo como esto que tal vez no suena tan pro, pero es mucho más útil y resuena más con la gente, o si quieres hacer programas muy cortos, o si quieres hacer programas muy extensos, empieza a probar con diferentes variantes, pero algo que puedas hacer consistentemente a lo largo de un tiempo, no, dos, tres meses Okay. La L8, que soy súper fan, pues ya no veo que la estén actualizando estos ingratos, pero tienen otra que es la P8, la Pod Track 8. Mira, aquí está la L8, la que tengo. Esta, está uh -huh. de aquí. Pero, a ver, vamos a ver la Pod Track 8. Esta está muy bonita. Es también, hay una, una marca muy famosa que no puedo mencionar aquí porque es competencia de estos cuates. Nada, sí, sí la podemos comer, este la podemos mencionar, ahorita la, la buscamos. Pero esta Track lo que tiene es una grabadora de 8 canales. ¿Por qué no me deja ver aquí? Parece que soy patrocinador de esta marca. La verdad es que estoy muy convencido, me gusta mucho esta marca de, de productos. Eh, la L8 es como una grabadora de 8 canales que tiene varios micrófonos. ¿Por qué no me deja entrar? Ahí está. Ahí está la imagen. Tienes varios fadercitos con diferentes tamaños. Tienes seis salidas de audífonos. Puedes meter tus soniditos y plequitas. Por ejemplo, en esta... Eh, la, la mezcladora que tengo ahorita. Le, te puedo poner musiquita de fondo. Directamente desde la... Desde la mezcladora. ¿no? Entonces puedes tener tus plequitas de sonidos aquí. Puedes tener tus eh, soniditos y demás. Y es un estudio de grabación. Que también puede ser interfaz. Y que también puede ser mezcladora. Y es muy versátil. Uh -huh. Entonces tienen sus ventajas, pero... Si te compras un equipo que hace todo y se te descompone, pues ya no tienes nada. <risa> Entonces también hay que, hay que pensar en eso. ¿no? Yo te recomendaría ahorita trabajar con lo que tienes. Si puedes trabajar con un celular, trabaja con un celular. Si es en Instagram, empieza en Instagram y más adelante migras a YouTube. Con un celular también puedes grabar y luego subirlo a, a YouTube. ¿no? no pasa nada, pero con Zoom puedes grabar para subirlo a YouTube. No tienes que tener algo súper sofisticado. Empieza con lo que tienes y poco a poco le vas aumentando cosas y cuando llegue el momento, pues ya te vas comprando otras cosas, ¿no? Ah. Eh, suena muy triste, pero hace unas semanas, eh, pues yo anuncié a todo el mundo, es que ya puedo monetizar mi canal de YouTube y qué padre. Llevo ganado 7 dólares. <risa> es bien poquito lo que te van a pagar, dependiendo de los miles de seguidores que tengas. Si logras tener más o menos mil vistas de un video completo, Tal vez te puedes estar ganando unos 3 dólares por cada mil. Tal vez, ¿no? Entonces también es como muy engañoso el asunto de que vas a ser youtuber y vas a, ver, a ser famoso y vas a ganar mucho dinero. No, tienes que hacer todo el caminito, ¿no? Y si este caminito, en tu caso, es algo para que la gente te conozca, que confíen en ti y tal vez eventualmente vean que haces muy buen trabajo de edición y te contraten para editar audio o video, eso es un buen objetivo, ¿no? Eso claro. No. como como una alternativa, pero tienes que tener muy claro qué quieres hacer, en mi caso el podcast de ideas al aire era posicionarme como alguien eh, en el mundo de la creatividad, que se me da muy fácil la creatividad, y he dado muchos talleres de creatividad y otras cosas, pero era como la excusa para que si alguien busca creatividad o creativos en internet aparezca mi nombre si tú ahorita buscas cualquiera de esas palabras o buscas mi nombre, las palabras que más aparecen son creatividad, creativos, ideas al aire, etc ¿por qué? porque fue un esfuerzo consciente de hacer también, tener una excusa para estar publicando cada semana algo y eso que publicas, obviamente va haciendo ruidito en todos los buscadores como Google, YouTube, etc. ¿no? Y también tienes que pensar bien qué le vas a poner a los tags, a las etiquetas de lo que estás publicando. Si es un video en YouTube, pues en los tags tener muy claro qué palabras clave le vas a poner para que si alguien te busca te encuentre, encuentre ese video. ¿no? Por ejemplo, si tú ahorita buscas Favela o Rodrigo Favela, casi seguro te aparece el podcast que tengo con él porque en uno de los tags viene Rodrigo Favela, ¿no? o si pones, es si, si pones sala no. de audio, seguramente van a aparecer algunas cosas, porque yo tengo mucho que ver con sala de audio, y también he tenido muchas intervenciones en los programas de sala de audio, pero no es por eso que aparece, aparece porque en los podcasts con Salvador, con Felipe, con Favela, con Jorge Fernández, con Orlando Beltrán, con todos los que tengo de los invitados que han sido de sala de audio, eh, pues aparece el tag de sala de audio, ¿no? entonces también que tengas muy claro eso. Pero tú lánzate, o sea, no pierdes nada, tú lánzate, si, si te sirve que yo sea alguno de tus este, conejillos de indias, va, adelante, hacemos eso, estoy seguro que, bueno, a Fabela le tuve que rogar un poquito porque eh, eh, es una plática que me encantó. creo que es de las que más me gusta, la que tuve con él en el podcast, pero es más fácil hoy en día grabar a distancia, mucho más fácil, pero sí cuidan estos detallitos, ¿no? Ah, espérame, antes de que se me vaya, ya ves que soy un poco disperso, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. en uno de los videos recomiendo un micrófono cualquier micrófono USB te puede funcionar ¿Okay? ok, entonces vamos a ver Best USB Microphone aquí te van a recomendar estos como el Blue y el Yeti, este Road a mí me gusta mucho cómo suena pero estamos hablando de aproximadamente 3 mil pesos esta cosa de aquí aproximadamente cuesta eh, unas 300 dólares 240, 250 dólares eh, entonces tienes que evaluar qué tanto le quieres invertir a esto, ¿no? eh, Uno de los micrófonos que a mí más me han gustado son el ATR2100. Audiotécnica hace cosas muy buenas. Este creo que ya no lo venden, pero este es el que yo me compré, no uno, sino dos modelos, y estaban mucho más baratos en aquel entonces. Es un micrófono interfaz al que le puedes conectar audífonos. Entonces suena muy bien. Suena súper bien para lo que es. O sea, es, es una cosa relativamente barata. Y acaban de sacar un nuevo modelo que es el modelo con conector USB-C. Uh -huh. Nada más que luego en Amazon cuesta un poquito de trabajo encontrarlo. Este es el nuevo modelo, el, el ATR2100X. Pero esto es el, la versión original. Mira, aquí se ve cómo, cómo viene el conector USB con el conector XLR. Y con un controlito de volumen y tu salida de audífonos, no tienes que comprarte algo muy complicado. Pero sí cuida que lo que capte la voz esté lo más cerca posible de ti, de preferencia, y que estés escuchando bien lo que regresa del otro lado de la transmisión. ¿no? Entonces, la, ven la ventaja de estas cosas de Zoom es que te permiten hacer eso. ¿no? Hay otra otra grabadorcita de Zoom, que bueno, soy súper fan de esto, pero es difícil conseguir esta cosa en México es la F2 mira aquí esta es la F1 esta, esta grabadora es una grabadora de este, pequeñita que le puedes poner un lavalier es esta cosa okay. aquí le pones un lavalier y le puedes poner tus audífonos solo tiene un canal pero si tienes cápsulas de zoom como estas, las puedes poner y son cápsulas intercambiables. Y acaba de salir la, el nuevo modelo, la F2, que te permite grabar en esta cosita a 32 bits punto flotante y prácticamente no puedes saturar. Entonces, si vas a grabar a alguien, pon tú, estamos juntos en el mismo lugar y grabamos. Si tienes el presupuesto para comprarte dos de estas, te compras dos de estas, tú te pones una, yo me pongo la otra, le damos grabar, sale, y platicamos. Y como es un lavalier que traes puesto en la camisa o lo que sea, se graba y no se puede grabar mal, si gritamos y de repente hablamos muy bajito, no importa, esto va a captar bastante bien, obviamente hay que saber dónde poner el micrófono, pero al final de la plática, tomas las dos grabadoras, metes los archivos a la computadora y editas, ya estás, ¿no? Pero esto implica hacer trabajo de edición y no sé qué tan dispuesto estés a hacer eso. Esta cosa te permite transmitir en vivo, esta también, ICAM igual, StreamYard también, Incluso el mismo YouTube te permite transmitir directamente desde tu canal. Y pues yo empezaría por ahí. ¿No? Abre tu canal, empezar a transmitir, experimentar un poco. Grabar con tu celular y luego editar un poquito y subirlo con este, con el Da Vinci. ¿no? Ahí hay varias, varias ideas que podrías empezar ahí. Ok, ok. Pero sin miedo. Sí. No, de hecho ya tengo como super firme la, la idea. Eh, ya nada más tenía yo que, que aterrizar este tipo de, de dudas que tenía, porque sí me estaban como generando mucha duda, ¿no? O sea, si sí, sí es forzoso eh, hacer un, un proceso de edición para que suene algo con calidad, para que, pues sí, para que traiga un poco más, ¿no? Porque también yo soy también muy minucioso en esa parte de, de calidad en cuanto a cualquier cosa que, que yo hago, y, y sí me interesa bastante eso, o sea, sigo sí, sí, por ejemplo, te yo tengo varios sí. podcasts. Te diría que sí, o sea, la edición es muy importante, pero depende para qué. Por ahí tenemos muchos videos, Rodrigo Hernández y yo, que también Rodrigo es un maestro en sala de audio, que cuando tengas clases con él te van a encantar. Rodrigo Hernández y yo empezamos un programa que llamaba un poco de todo y lo grabábamos en su estudio. Uh -huh. Todos los programas eran ahí y empezó la pandemia... Uh -huh y ya no pudimos grabar ahí, entonces empezamos a grabar cada quien de su casa, los programas que más vistas tienen en el canal de YouTube son esos programas que grabamos separados, cada quien en su casa, pero cada quien con una conciencia más o menos de qué micrófonos usar y qué otras cosas hacer, ¿no? Entonces, eh, vaya, trabaja con lo que tienes, no no te, no te enfoques ahorita a generar una edición de súper alta calidad, busca más bien el que el contenido sea bueno. Si el contenido jala gente, bien, y prueba. Tal vez tú piensas que quieres hablar de música y tal vez empiezas a hablar de reggaetón, que no tiene nada que ver con esto, pero tal vez tus videos que hablen de reggaetón tienen más éxito que los de King Crimson. No sé, estoy diciendo una tontería, pero eh, no lo sabemos. A veces me ha pasado que los videos que mejor he preparado y más he editado y más tiempo le he invertido a la edición, pues tienen sus 3, 4 likes y views por ahí y videitos que grabé así... No puedo decir al Chile, pero sí un poquito más improvisados, no más orgánico, ¿no? fueron muy exitosos. Entonces eso no lo sabemos. Empieza a hacer cosas, empieza a ver qué funciona mejor, qué funciona un poquito menos, y eso te va dando la pauta para producir más. Pero hay que resistir también mucho esta onda de meterse todos los días a las estadísticas de YouTube a ver cuántos suscriptores tienes nuevos y, y este casi casi rogar likes. No, si el contenido es bueno va. Una de las cosas que a mí me ha funcionado muy mucho es hacer esto, estas cosas, estas, estos videitos que estamos grabando ahorita, tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque son muy reales, son orgánicos, son preguntas reales, no es una cuestión de fingir e inventar. Ah, voy a pensar, ¿qué podría pensar Luis Galván? Y voy a hacer un video explicando de algo a Luis Galván. Es mejor preguntarte a ti y, y hacer esto muy orgánico, muy tangible, muy real, muy auténtico, desde mi punto de vista. Y eso ah. se es... Y si la calidad del audio no es tan buena, y si esto dura mucho tiempo, no es tampoco tan delicado, ¿no? Una de las ah. grandes ventajas que tiene YouTube es que te da chance de hacer la transcripción automática, automáticamente. Entonces, todo lo que estamos hablando en YouTube se transcribe y todo eso se puede buscar. Entonces, cuando tú buscas un término, no sé, StreamYard, si YouTube cachó que en este video hablamos de StreamYard y este video tuvo éxito, te va a aparecer este video en las, en las respuestas de alguien que está preguntando cosas de StreamYard. Y es más, te pone el video y te dice, mira, estos güeyes hablan de aquí a acá de StreamYard. Y te pone como una una línea blanca encima del video diciendo de aquí a acá se habla de StreamYard. Lo demás ni lo veas. Entonces por eso creo que YouTube podría ser como, como un buen punto de inicio. ¿no? Yo no compraría ahorita... Gran cosa de equipo. Si acaso, un micrófono. O sea, pero puede ser, tú has visto a Felipe Capilla y otros maestros, trabajan con unos audifonitos de los de su teléfono celular, con su cablecito y ya estás, ¿no? Pero sí hacer pruebas de grabación, a ver cómo suena y eh, tratar de mejorar las cosas constantemente. ¿no? Y este... No sé, hoy, hoy por ejemplo me... me me aventé a usar este micrófono de diadema que tiene sus detallitos. Ahorita me está empezando como a apretar un poquito acá. Entonces, pues también son, eh, son cosas que me atrevo a probar, pero no necesitas comprarte equipo súper caro. Perdón. O sea, claro, si tienes presupuesto, cómprate lo mejor que puedas. Pero este micro que estás escuchando ahorita, es un micro relativamente barato, es un micro imitación de un micrófono bueno, no es tampoco tan malo, pero esto costó una fracción de lo que me cuesta un micrófono de 400, 500 dólares. Yo no voy a gastar ahorita 500 dólares para que me duele el oído y a ver qué onda, ¿no? o la oreja porque está colgado esto acá, entonces eh, si sí te conviene tener audífonos porque eso ayuda mucho a la transmisión, sobre todo si tú estás transmitiendo. Te ayuda a tener un micrófono semidecente, cualquier micrófono que se conecta USB te va a funcionar ahorita. Cualquier micrófono que puedas tener más cerca de donde estás tú, te va a servir. Y no creo que sea necesario comprar una interfaz ahorita. Pero si fueras a comprar algo, trata de que sea algo versátil, como la P4 o como alguna otra de las... de las este, pues el, el, la, la que no mencioné es el Broadcast que cuesta como cuatro o cinco veces más que una P4, pero pues la roadcaster la usan los que hacen video porque usan micrófonos road que no son malos, pero la verdad es que la roadcaster es una máquina que otras cosas hacen lo mismo y si le sabes al audio lo puedes utilizar. ¿no? Entonces, trabaja con lo que tienes, lánzate. Sí, sí, sí, sí. De hecho, este, pues sí, ya, ya con eso, yo creo ya... Es cuestión de tiempo para que, para que arranque el, el proyecto, y pues sí, igual me gustaría mucho también que, que tú estuvieras en la, alguno de los capítulos, episodios. Pues, ¿Por qué no planeamos eh, eso? ¿Por qué no hacemos un piloto? Organízate, haces un plan, una planeación y me contactas a mí para decirme ya, ya estoy listo y hacemos un piloto y que yo sea uno de tus invitados. Pero también invita a más gente para que tengas un pool de cuatro, seis, ocho programas y define ¿Sí? más o menos cuánto tiempo quieres hablar, ¿no? Entonces. Va. Yo al, al principio mis podcasts eran de 40 minutos, pero si la gente quería seguir hablando, yo seguía hablando, ¿no? Y hubo episodios que eran dos o hasta tres programas, con Carlos II, un actor de doblaje muy famoso, tengo dos programas seguidos, con Jorge Fernández fueron dos programas, con Felipe Capilla fue uno, con Salvador III fue uno, con Copelia Yáñez fueron dos, entonces hay un montón de cosas, por ahí tengo... Una entrevista con Luis Ramos, que es el podcaster más famoso en México. Él tiene libros para emprendedores. Yo no lo conozco en persona, pero soy súper fan de sus, de sus programas. Él te resume libros todas las semanas. Y lo que se hace normalmente en esos casos, si él tiene equipo de grabación, si quieres hacer una buena grabación a distancia, y yo tengo equipo de grabación y tú también, ¿tú te puedes grabar allá? ¿Me puedes pedir a mí que yo me grabe aquí con mi grabadora, esta? o cualquier otra, me pongo mi lavalier y ah, ya estás listo, que okay, grabamos, listo ahí está, tú me estás grabando allá, con lo que te llega de Skype o de este Zoom o lo que sea, uh -huh. cuando terminamos la grabación, yo te mando el archivo de esta grabación, te lo mando y tú en un programa de edición lo único que haces es empatar ese audio con la voz que escuchaste, mi voz, la que escuchaste allá, empatas esta grabación buena con la voz que tienes ahí y haces la postproducción y suena como si estuviéramos acá ¿no? Wow. Wow. Pero si usas Skype o usas Discord o usas otros programas, no Zoom, pero otros programas, el ICAM que usa Zoom, eh, que usa, perdón, este, Skype, eh, Discord por, por, transparente, por este, cuestión así inherente, es muy transparente, te da una muy buena calidad, muy, muy, muy, muy buena calidad. Y yo sé que ya acaparé la plática, pero vamos a enseñarte una cosa más para que le eches un vistazo. Sound Whale. Échale un vistazo a esto. Es una herramienta para colaborar con músicos. Y básicamente te puedo mandar video y audio en tiempo real desde un dispositivo móvil como un iPhone. ¿ok? Entonces, okay. si le empiezas a investigar esto, esto podría ser una opción, porque hay una versión gratis de esto. Tú podrías hacer todo tu flujo de trabajo con esto. Decirme, mira, tienes que crear una cuenta en esto, tienes que descargar, descargar la aplicación y graba desde tu iPhone a cierta distancia. Los teléfonos celulares tienen muy buenos equipos de grabación, muy buenos micrófonos, claro. muy, muy buenos sistemas de cancelación de ruido. Entonces esto se puede aprovechar a tu favor. Pero vaya no te salgas ahorita con la idea de tengo que comprar en Amazon, tengo que invertirle un dineral a esto, empieza a trabajar con lo que tienes, ¿no? Perdón. Y si lo que tienes es una grabadora sencilla o tienes un microfonito, una computadora, un celular, empieza con eso, ¿no? Oh, y nada más avísame no, bueno. en qué plataforma quieres trabajar o si quieres que hagamos una prueba en StreamYard o otra prueba en, Open, en este OBS o en StreamLabs y yo me adapto a eso, no hay problema. Uh -huh. Va, entonces, eh, pues sí, inmediatamente es echarle un vistazo a, a todo. Eh, sí, obviamente pensaba en hacer unas pruebas piloto para determinar bien, eh, una, pues con qué me siento más cómodo, ¿no? Y dos, pues seguramente lo que me funcione para, en base a lo que yo estoy planeando, ¿no? De los videos que te mandé, ¿cuáles pudiste ver o qué partecitas pudiste ver? Eh, eh, sí, justo te iba a preguntar exactamente lo de StreamYard que viste con Jay, me parece que se llama la chica. Es que con ella hablé de muchas cosas, hablé de micrófonos y del, del speaker Exacto. y otras cosas, ¿no? Eh, de hecho, eh, con ese video la verdad es que me quedó muy claro el panorama y creo que gran... hubiera aventado yo casi las mismas preguntas, al parecer, eh, y eso sí me, me ayudó bastante para ya nada más hacerlo como hacerlo más específico. Pero yo no y te si puedo era decir era cuál la de herramienta software. te va a funcionar mejor a ti porque tú tienes más clara la idea de lo que quieres lograr, entonces... Y si empiezas a experimentar con StreamYard y te gusta, pues sigue trabajando con StreamYard. Yo ya no lo uso tan seguido porque prefiero grabar la, la, la transmisión, pero para eso puedes usar el, el OBS. ¿no? El OBS te permite grabar localmente mientras estás transmitiendo, pero si necesitas una máquina, chonches. Ok, eh, más o menos que, qué características para, para una computadora, porque por decir, la que tengo ahorita, pues es Core i7, el procesador. Lo que pasa es que tiene 8 en RAM. Yo creo que te podría servir, 16 en RAM sería ideal. Pero, por ejemplo, si esa compu, después de un rato, mientras estás transmitiendo video se va a prender el ventilador, va a empezar a hacer ruido. Si el micro de la compu es el que está captando todo, como en este caso, se va a escuchar más el, el ventilador a que si le conectas un micrófono de USB que está más cerca de donde tú estás. ¿no? Entonces, okay. ese tipo de hacks te pueden ayudar para que el sonido que capta el micrófono no es el de la compu, sino que es otra cosa. Si, si la computadora se le prende mucho el ventilador, la puedes tener a un lado y comprarte una cámara externa, una webcam externa, si acaso, para, eh, para usar eso, ¿no? ¿El teléfono que tienes es Android o es iPhone? Eh, no, sí, eh, ahorita en teléfono sí tengo un, un iPhone, es un okay. iPhone X. Entonces, sí este, me ayuda bastante. Y de hecho, ahorita estoy con una webcam que es externa a la computadora. Y se supone que justo la compré para las claves. Mira, voy a enseñar otra, otro recurso. Vamos a, vamos a aprovechar esto. Eso, no estoy seguro si funciona en Windows, pero Camo Studio es una aplicación. Eh, Camo Studio, ¿por qué no me aparece aquí? Déjame abrir la, la aplicación. Aquí se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. sí, sí. Mira, vamos a abrir. Porque no lo estoy viendo? Ahí está, Camo Studio. Ok. Esta es la aplicación de Camo. Voy a abrir la aplicación en el celular y el celular lo voy a conectar por cable. Lo voy a conectar por cable para que... Porque esta aplicación solo funciona por cable. Y descargué aquí la aplicación. Esto habría que ver si funciona en Windows, pero hay otras aplicaciones que te permiten hacer lo mismo. Aguántame un segundín. A ver si se logra conectar bien. Ahí está. Mira, este es el celular. Y entonces ahora te estás viendo el celular como una fuente en la computadora. Y esta fuente la puedo usar, por ejemplo, si desde aquí le cambio que en vez de selfie quiero ver el, la, la otra cámara, yo puedo apuntar esta cámara aquí a la mezcladora y mostrarte la L8. ok Y si estoy en Zoom, yo puedo convertir el Zoom y decir que los video settings de Zoom, aquí en video, si es que me aparece aquí, uh, aquí dice Reincubate Camo. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, mi teléfono ahora ya es una webcam. ¿Ok? Y tiene bien poquita latencia. Estoy moviendo en tiempo real esto y que tiene bien, bien, bien poquita latencia. Vamos a regresarnos para acá. Uh -huh. Para que lo veas, mira, aquí está el celular. ¿Sale? Y vamos uh -huh. a mover esto hacia acá. Mira, esto, o sea, el movimiento que estoy haciendo aquí es prácticamente inmediato, ¿No? Ahora, yo que soy más fresa, porque ahí se burlan mis alumnos de esto y que tengo este, todo el ecosistema en Mac, esto me funcionó muy bien aquí, pero hay otras herramientas similares que tú puedes usar con esto. no En Zoom tú puedes compartir la pantalla del teléfono y demás. Hay una aplicación que se llama SoloCam y hay una que se llama Epoch Cam. Vamos a ponerla aquí. Esta Epoch Cam sí funciona... Con Windows también, seguro. Y básicamente convierte tu teléfono en un stream. O sea, tu teléfono tiene una cámara muy buena comparada con una webcam tradicional, ¿no? Entonces, en vez de ah, comprarte una cámara súper cara si ya tienes el teléfono, bueno, úsalo nada más hay que tener en cuenta que si te llaman o algo pues puede ser que se corte la transmisión No lo sé. pero este Epoch Cam es una muy muy buena alternativa el Camo Studio y hay otras herramientas similares, ¿no? que, que funcionan directamente como fuente. o sea estas fuentes te aparecen aquí dentro, si ¿Sí estás viendo esta pantalla de settings, sí, sí, sin problema aquí te aparece esto como una fuente más tan tan, ¿no? Y si tienes la cámara de tu compu que puede tener una toma lejana, más la cámara de, externa, la USB externa, y esto como una tercera fuente, ya la hiciste. Sí, claro, claro. O sea, y por ejemplo, este de Camo Studio también, eh, ¿solamente jala la, la cámara del teléfono o también el micrófono? Puede ser también el micrófono, pero eh, no estoy seguro si para eso necesitas la versión Pro. A ver, vamos a volver a activarlo. Aquí estoy abriendo el Camo Studio y esto vamos a ver aquí, show. Camo Studio, eh, aquí te dice cuál es el device que tienes conectado, ahí se veía todo esto, de, o sea, por ejemplo, tú no puedes cambiar desde el teléfono, no puedes cambiar la dirección de la cámara, la tienes que cambiar desde aquí, y okay. audio está entrando ahorita, eh, como yo estoy grabando desde este microfonito de acá, este, estoy pasando por otro circuito al Zoom, pero podrías también mandar audio desde acá. Y desde, la, desde cualquiera de las dos, los dos micrófonos que tienes. Entonces sí, sí se puede. Y si tienes la versión Pro, puedes hacerle más ajustes y demás. Yo no recomiendo este, comprar la versión Pro teniendo esto. Esto tiene muy poca latencia y tiene la ventaja que se conecta por cable. El otro, el Epoch Cam, funciona también vía Wi-Fi, que no lo recomiendo, pero se puede usar por Wi-Fi y puedes estar... Eh, conectándote desde tu teléfono, tal cual. Iluminación, pues también invértelo un poquito en iluminación, aprende un poquito cómo hacer una iluminación 2-3 decente. Y pues, ¿qué más te puedo decir? <ríe> ya te mareé con tanta información. No, no, no, al contrario, si sí me estás sirviendo como no tienes idea. Por decir, esto, esto de, de Epoch Cam y de Cambo Studio, la verdad es que es un recurso buenísimo. Yo, yo espero que sí, por ejemplo, lo de Cambo Studio sí jale con. Creo, um, ahorita que estaba checando, creo que no va a jalar en Windows, pero el Epoch sí, Epoch Cam, hay dos versiones de Epoch Cam, la versión gratuita y la versión de paga. La versión de paga no es muy cara, pero no la compres, con, baja la versión gratuita y tienes chance de conectar creo que hasta 720p, que es más, más que suficiente para la cámara. Ok. Uh -huh. Nada más bueno. trata de probar con cable y sin cable, este, tal vez poner tu, tu teléfono en modo avión. O sea, hay varias restricciones, ¿no? Si ah. vas a estar viendo el WhatsApp mientras estás este, escribiendo y mandando este video, pues no siempre funciona tal cual. Pero te digo, prueba, experimenta, aviéntate, lánzate. No hay, no hay forma de equivocarse. O sea, yo llevo cinco años haciendo esto y no soy un rockstar de ninguna forma. Ya tengo mis cuantos cientos de seguidores por ahí en YouTube. Eso se sí. siente padre. En Facebook tengo mis 22 mil seguidores que no son nada. Es, es un número ahí, le llaman Vanity Metrics. Eh, o sea, sí me interesa, por supuesto, la gente que me sigue y por supuesto que les doy el contenido que quieren, pero son números, ¿sale? No, no te pierdas en esos números, no, eh, no te dejes llevar por esas estadísticas y demás, ¿no? Haz contenido que a ti te nazca, hacer algo que te apasione, algo que puedas complementar, algo que puedas ayudar a otros, y si ese contenido es valioso, la gente te va a dar likes y te va a dar, adelante con eso, ¿no? Uno de los videos más populares que tengo es sobre la L8. Nadie, nadie explicaba cómo se usaba la L8. Y yo me puse a hacer una especie de tutorial que luego se convirtió en una serie de tutoriales y me empezaron a contactar de diferentes partes literal del mundo, ¿no? Gente en Ámsterdam, gente en, no sé, en, eh, bueno, en Sudamérica, en Venezuela, en España. Y me empezaron a preguntar, oye, ¿cómo le haces? Pues grabamos un video. Es que no tengo lana para pagarte una asesoría, pues déjame grabarte. Y esos videos se vuelven muy populares, ¿no? Entonces, ah. también puede ser algo similar, ¿no? Pero, no sé, tienes que experimentarlo. Sí, claro. Ahora sí que sobre la marcha se van tomando las decisiones, ¿no? Ale Peralta también sería un buen candidato para invitarlo, que yo lo tengo pendiente aquí en el podcast, Alejandro Peralta. No sé si... ¿No han tenido clase con él, verdad? No, aún no. Bueno, seguramente les va a dar clases de redes o alguna otra cosa. Pero es un tipazo. Salvador, pues sí, contáctalo. Este, pues digo, muchos maestros en sala de audio, pero no te limites nada más a sala de audio. No, no, de hecho, o sea, sí tengo bastantes conocidos. Por ejemplo, tengo conocidos que incluso tienen bandas de música, entonces podría servirles ahí para promocionar algunas bandas. Eh, tengo otros amigos que, por ejemplo, como te comentaba, me gusta mucho la lucha libre. Y pues tengo muchísimos amigos luchadores que pues, son también reconocidos. Y les encanta la música, ¿no? Eh, entonces, este, también por ese mismo canal he ido conociendo a vocalistas de otras bandas, por ejemplo, como Secta eh, el vocalista, el Chapo Salcedo. Tenemos la fortuna de, de contactarlo. Eh, y con, con, el, el, con estas personas puedes hablar de sus influencias y de muchas otras cosas, ¿no? Sí. sí, o sea, eh, sobre la misma plática van surgiendo temas y creo que es lo... Como dices, o sea, que vayan haciendo en lugar de que haya como un libreto como tal. Creo que es lo más orgánico y es lo que atrae mucho más la, la atención. Exacto. Y tal vez lo que sí te puede ayudar en ese aspecto es que en vez de grabar un programa conmigo y otro con Favela y otro con este cantante y otro con otras personas, en días diferentes, tal vez definas un día, no sé, el viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche, voy a grabar tres programas diferentes. Entonces a mí me citas a las 4, a Favela lo citas a las 5 y media y alguien más a las 7, por decir uh -huh. algo. ¿No? Y todo ese día grabas programas. Sí, claro. Y nada más grabas claro, programas. Parece, parece que jugar y administrarlo súper bien, ¿no? Los, los tiempos. O sea, si en un día puedes no, grabar... No, no, dos, no. Exacto. Si en un día puedes grabar dos o tres o cuatro programas cortos, sencillos, mismo procedimiento, pues ya lo mm. demás es programarlos, editar y subir. Ese es el plan que teníamos con Rodrigo Hernández. íbamos a grabar, eh, cada vez que armábamos el changarro íbamos a grabar dos o tres o cuatro capsulitas y luego las íbamos a ir soltando a lo largo del tiempo, ¿no? Cambiaron ah. las circunstancias y tuvimos que cambiar de plan, pero aprendimos un montón y nos divertimos un montón. Yo, yo disfruto mucho trabajar y, y hablar con Rodrigo Hernández eh, por cuestiones de tiempo y de que pues, los dos tenemos trabajo, ya no le hemos seguido con la misma consistencia, pero... Todo eso que aprendimos en este programa lo llevó a él a comprar un ATEM Mini, que es un switcher de video que también te recomendaría si es que en algún momento quieres comprar hardware. No, deberíamos cobrar comisiones por, por todas estas ventas, pero eh, uh -huh. hicimos el review de la L8, él habló del ATEM Mini y estuvo muy padre, entonces también eh, se nos dio eso, se nos hizo bastante natural entonces busca eso, o sea, busca esa naturalidad, esa espontaneidad, esa amistad que ya tienes con estas personas que puedes entrevistar, eso es más importante que los rollos técnicos que la parte de la producción súper bien pulida, etcétera ¿no? Sí, definitivamente y, y, y justo creo que va muy de la mano eso de lo espontáneo con, con la música, o sea, siempre creo que todos en cualquier momento buscamos música y tenemos música para todo estado de ánimo y siempre tenemos un recuerdo de, con alguna canción o, o lo que sea. Es casi como la religión, ¿no? Cada quien tiene una opinión, es medio polémico, o sea, así como a mí tal vez no me gusta hablar del reggaetón, debería abrirme a la posibilidad de que el reggaetón no es tanto el género como tal el que no me gusta, sino la misoginia que algunos cantantes de reggaetón tienen en sus letras, pero... Irónicamente estoy haciendo ahorita el rumbo a la mesa de los comediantes que están invitando un nuevo integrante a la mesa reñoña Y son uh -huh. mucho más groseros que cualquier reggaetonero que te puedas imaginar Entonces, o sea, ¿cuál es la justificación de que si no me gusta una cosa o no? Es muy relativo ¿no? Exacto, sí, es, es relativo y es muy subjetivo todo o sea, Lo que para algunos tal vez es lo mejor que hay, para otros es... Eh, pues, no es lo mejor, pero... pues ahora. <risa> Entonces, creo que también lo, lo bonito de la música. Pues va, entonces hagamos esto, o sea, tú prueba algunas alternativas, define qué quieres usar, me avisas, lo programamos y con muchísimo gusto te regalo por lo menos 40 minutos, una hora de mi tiempo para... Eh, pues que hagamos algo, una transmisión en Facebook, una transmisión a YouTube, si quieres de repente algún día estás, no sé, quieres probar el StreamYard y me escribes y tengo chance igual y me conecto a ver cómo funciona, Felipe Capilla y yo casi todas las semanas, todo el tiempo estamos haciendo enlaces de Zoom para probar las nuevas funcionalidades, que si el audio estéreo, que mira cómo se hace y cómo lo ve el alumno y cómo ve el Classroom, es bien importante hacer eso, no entonces si me quieres usar como usuario beta para eso, va con muchísimo gusto, no y pues en eso... En eso seguimos. Sí, perfecto. créeme que sí, te voy a tomar la palabra al 100%. Ah. Y muchísimas, muchísimas gracias. Mientras no sea a las 3 de la mañana, <ríe> este, sí le entramos, ah. ¿no? no vamos. Más que nada con que sea programado, ¿no? O sea, no, no, que no sea de vamos. que... Así de, de dos minutos antes. Pero con muchísimo... No, sí. A mí también, eh, o sea, yo sé mucho de respetar mucho el tiempo de las personas y el mío también. Y creo que organizado pues, es mucho mejor todo. Uh -huh. Bueno, pues espero que haya servido y pues nada más para estar seguro si sí me autoriza subir esto a YouTube. Sí, sí, sí, sin problema, profe. Igual ah. creo que alguien más le podría ayudar a esto. Bien, entonces, perfecto, pues que te vaya muy bien, que tengas buen fin de semana, ¿sale? Perfecto, nos vemos. Ah, nos vemos, bye, bye.